Ve, a Aurelio, que te lo estoy comentando, que ella es una niña que es la salvación, pero se autopercibe como una peonza. No es culpa mía, no me eches la culpa. Ve con ella, llévala ahí al laboratorio y que se encarguen de ella. Ellos entenderán mejor qué es lo que le pasa. La verdad es que yo creo que a mí me parece que te... me la ha colado otra vez. Esto niña molesta a niñas, no es muy normal. Por mucho que me digan que, que antes se autopercibía como como una peonza... Ahora mismo como se percibe... Yo no, no sé, mira, mira qué forma... O sea... Niña... Pero de verdad tú te crees que podemos ir así hasta... Hasta los Lucien van a eso... A saber cómo estarán... Arranca el mes de abril con tremendos lanzamientos de videojuegos para nuestras Xbox... Y que no te puedes perder por ningún motivo... Como novedades, secuelas destacadas y juegos que te llamarán poderosamente la atención de inmediato. No te despegues de Toxic Game Channel porque ahora, ahora vamos a comenzar con la buena toxicidad. ¡Bienvenidos todos a Toxic Game Channel! Pero antes empecemos con la noticia de CD Project que corrige las palabras de Adam Kisinski a Project Polaris, aquel, eh, aquella imagen que estamos viendo y que daba posibilidad a un nuevo The Witcher 4 pues resulta si no ser otra cosa, otro comienzo de una nueva trilogía de The Witcher, tal cual, nueva trilogía, nueva historia como se dijo el pasado 6 eh, el pasado octubre por otro lado ya es perfectamente legal de que haya otras empresas que fabriquen las sg las memorias hablando sobre este artículo sobre la necesidad de un fabricante adicional para el almacenamiento de expansible de equipo series x o series f ya que el único fabricante actual era Seagate, tiene precios elevados todavía. El autor eh, de este artículo destaca que la tarjeta de expansión Western Digital C50 de 1 terabyte tiene un precio de 40 dólares menor que la Seagate, pero sigue siendo costosa en comparación con otras opciones de almacenamiento en el mercado como la unidad Samsung 980 Pro de 1 terabyte, la PCIe Gen 4 la instalación de almacenamiento de Xbox es propietaria, lo que limita las opciones de consumidores, mientras que Sony optó por la ranura de almacenamiento expansible FSM2, estándar para su consola, PlayStation 5. El artículo también concluye diciendo que no se sabe cuándo será posible la nueva tarjeta de expansión Western Digital, aunque podemos ver unas imágenes aquí, y que se han contactado con Western Digital y Microsoft para obtener más información. Y ahora toca sin duda hacer un repaso por todos los juegos que van a caer este mismo mes. Sin ningún tipo de arbitrariedad. Aunque por supuesto vamos a empezar por el que más me gusta. Que es el Death Island 2. Que lo tendremos para el 21 de abril. Para el 21 ¿O era para el 21 de abril. Lo tendremos por supuesto. Tendremos este pedazo de juego de Deep Silver. Que le teníamos tantas ganas. Que estamos viendo aquí unas imágenes. Más gore, más brillante. Espero que hayáis aprovechado la, la oferta de Amazon que puse ayer de todas maneras volver a mí mi, a mirarlo por si acaso está todavía disponible si está todavía disponible lo dejaré en, en la caja de descripción seguimos con el Ghostwire tokyo juego que nos pertenece a xbox y solamente a xbox pero ya sabéis que teníamos pues nuestros acuerdos con sony y hay que cumplirlos y por eso ghost Wild tokyo pues ya después de haber vencido su su contrato con sony aparecerá para ni más ni menos que dentro de muy pocos días dentro de nueve días para el 11 de abril tenemos el ghost Wild tokyo por cierto donde tendremos también incluidas unas nuevas cuantas cosas como por ejemplo el traje de Shinobi. ahí lo voy dejando para los ardidos eh, el bramble de mountain king estará para el 27 de abril este juego que tiene bastante buena pinta, me resulta bastante llamativo, lo tendréis el 27 de abril el Minecraft Legend, del que ya hemos hablado, por supuesto, el 27 de abril pero este, esta increíble secuela de Star Wars el Star Wars Survivor que proviene del Star Wars Jedi Fallen Garden bueno, bueno pues continuamos con el personaje continuamos con la excelente historia así que seguimos para adelante para el 27 de abril en el que podremos disfrutar por supuesto de este gran, gran, gran juego otros grandes juegos aparecerán como el Disney Speed Store que es un juego de carreras del género Mario Kart 64 en el que vas compitiendo de una manera puedes ganar muy fácilmente una carrera si sabes utilizar bien tus tus recompensas bien bueno pues lo vamos a tener para el 18 de abril y luego tendremos el strike blade strike blade para el 20 de abril en este juego también eh, chequenlo miren cómo es como luce como pinta porque la verdad es increíble y tenemos por supuesto también que ya lo hemos comentado <coughs> gracias a los de Generación Xbox la última vez eh, pudimos saber del eh, del Benedict Fox que va a salir el 27 de abril y luego el Sherlock Holmes increíble aparte tiene pinta también un poco ahora que estoy jugando con, que estoy ligado con el Resident Evil 4 tiene pinta a un juego de puzzles acción, donde vas a tener que hacer varias, varias, varias cosas importantes y varias misiones importantes, por supuesto. Tiene una buena narrativa por lo que plantean y parece que es lo que podríamos disfrutar el próximo 11 de abril también. Así que con todo esto tenemos todos estos juegos, pero también vamos a añadir uno, uno, uno ya para terminar, que sería el ROAD 96, Milla 0, Mile 0. El juego trata de una historia entre dos jóvenes cuyo eje de unión, para deciros un poco cómo pinta que van a ir las mecánicas, aunque lo estaremos viendo en el vídeo, eh, es la música. O sea, el punto de unión, digamos, eh, de esta narrativa es la música. Ya conocemos a los, a los creadores de este, de este juego y desde luego no nos va a dejar indiferente. Seguramente será una gran historia que trata sobre Zoe y eh, Kaito, que son dos jóvenes, y lo tendremos el 4 de abril. Así que, amigos, eh, con esto terminamos hoy Toxic Game Channel. Espero que os haya gustado, que no haya... Eh, no se haya suscrito todavía, que se suscriba, que le den like a la campanilla, etcétera, etcétera, y nos vemos dentro de muy, muy, muy poco. Con ustedes, Tox Gamer, para Toxic Game Channel.